Al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer, ciudadanos franco-macorizanos ofrecieron su opinión sobre las necesidades de oportunidad y beneficios para las féminas. Todas las políticas que sean pertinentes para que acabe esta pendejada para siempre. La comunidad debe dársele y reconocerla, porque el hombre es el que más está manchando nuestra sociedad. Llámense los jueces, abogados, policías... Eh, la cuestión de la droga ya esto es público Bueno, el Estado por lo menos tiene que poner parte sobre y tomar en cuenta que la mujer es un símbolo muy importante para la sociedad dominicana y para el mundo también, yo creo que el Estado tiene que por lo menos fijarse hacer una fijación sobre la mujer Bueno, darle una mayor protección más fuente de trabajo más apoyo a esas menores que andan por ahí desprotegidas. Y dar una mejor educación a los hombres, cómo se trata las mujeres. Para NTN, Joanny Cordero.